Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosa Villarreal, fundador de la Logia Luciferina semilla de Luz Universal Le reitero la invitación a todas aquellas personas que quieran hacer un pacto con mi señor Lucifer Lo pueden hacer acá En el Templo Luciferino, Semilla de Luz Universal Con cita previa O lo pueden realizar a distancia, solamente pídanos las instrucciones vía Whatsapp al 326 96 28 16 y nosotros les haremos enviando las pautas para que hagan un pacto real con mi señor Lucifer Eh a todos mis seguidores en todo el mundo y a mis seguidores en Colombia especialmente que el templo luciferino envía de luz universal y este servidor Víctor Rosso reanudó los retiros espirituales que se venían realizando hace aproximadamente tres años atrás. Por el tema de la pandemia se habían suspendido, ya lo reanudamos nuevamente y estamos nuevamente prestando los retiros espirituales para todos ustedes, pactados y no pactados. Para los pactados que hacen un poquito quedaditos de tiempo en recibir las bendiciones de mi señor Lucifer, es el momento propicio para que se encuentren con él y reciban instrucciones de cómo agradarle a mi señor Lucifer la forma de hacerlo matar, los mandamientos. Porque hay muchas personas que hacen el pacto a distancia o vienen a hacerlo acá y llegan a su ciudad de origen y, bueno, ¿y ahora qué hago? Y hay que obrar de una manera diferente una vez se haya pactado. Hay que tener un comportamiento totalmente diferente. Y eso precisamente es precisamente lo que vamos a tener acá, en los encuentros y luciferinos. Eh, el primero de este año se va a realizar el 2 y 3 de julio. 2 y 3 de julio. Pero es con cupos ilimitados. Y esos encuentros los vamos a estar realizando una vez al mes. Encuentros de retiros, retiros espirituales de dos o tres días, dependiendo pues de la eh, temporada del mes, eh, dependiendo de la fecha eh, que sea. Eh, mi nombre es doctor de Villarreal y les agradezco a todos por la atención y por el apoyo que me han brindado en todos estos años. A mí y al templo Luciferino si Semillas de Luz. Atrévete y de sorprender.